Cuando la gente? ¿Cómo, are, ¿cómo están? Bueno, hecho? yo le dije a Nacho Che, Nacho Elegiste Elegiste un juego Y me dijo oh, boludo, ¿Sabes cuál hay que jugar, man? Yo te voy a decir, dame un poco de horror <risa> ¿Un poco de horror? De World Demoplay Bueno, pará, subí el volumen que no escucho la mierda Eh, acá Gente, Prisos Persia, yo jamás juego en Prisos Persia en mi vida Pero nada, Nacho parece que... Que lo quieren jugar. Yo tengo pibete. Te jabón y queso. Bueno, dale, mándale, mándale, me echo ahí este es el primer. No, no, no. no. Ah, el menú es como. Odio que haga esto, porque vamos a reiniciar el juego. No, no mostres que es un emulador. No importa, ahí. ¿Qué anda gente como este? Uy, me golpeé. Que anda gente? Nada, no era un emulador, es mentira. Eh... Que nada, bueno. me tocó a mí elegir juego, loco. Dale, mandale, ya fue. Que quede. Si sí, gente, es verdad, estamos usando un emulador, pero es un emulador legal. Arre. Es de los buenos. Este. Bueno, para que recuerdo los controles. Así... O sea, es un emulador... Uy. Arre. No entiendo de qué es, verdad. Me ¿Por? encanta porque es re contra realista el movimiento. Ah, es un forro ya. <risa> ah, ¿tenés tres vidas? Claro, ese es el problema. <risa> ¡Oh, ¡Dios! Está buena la animación, boludo, fuera de joda. ¡Wow! Ah, pero ¿te lo sabes? ¿Te lo acordás, boludo? poquito, un tampoco. De tantas veces que perdí. <risa> ah, lo está jugando Nacho, gente. <risa> boludo. Ah, sí. Para. Vale No, man, ¿qué carajo? No, boludo, pero... Yo no podría hacer eso. Lo conozco como la palma de mi mano, boludo. A ver. Uy, uy. <risa> Uy, nene. O sea que a mí todo lo que sea así, todo indio. Uf, uh, boludo. Para que acá no me acuerdo. Ah, ¿y ahí qué? No, no, Tengo que seguir por acá. ¿Qué me ibas a decir? Todo lo que sea. Todo lo que sea así de. De, de, de, de, de, qué, ¿De qué país es el príncipe de Persia? Uf. India, Arabia Saudita. Antigua y Barbuda. <risa> ¿Viste eh. la vieja? Hay una vieja que. ¡Adiós! Otro, otro, ¡No! <risa> ¡No, <¿Nabia? risa> Puta, <risa> boludo, te quedaste muriendo fuerte. Fuerte, Beto. No le voy un saludo Para volver, no me puedo reír. ¿Cómo es? Ay, Nacho no, le salió muy bien el saludo que le mandó Messi eh... a Cosco, Cosco te mando un saludo acá de para Patuar a Cosco Army y nada. Eh... <risa> Tengo este es un poquito cuando vuelva. No me vemos <risa> Cosco, Y el dedito de Cosco <risa> Goku. No, sí, no, Goku. De... A eh, saludos a poco? Goku. Goku, Goku, Goku. <risa> <risa> de hecho a... es una mierda este Goku. Bueno, bueno, pero <risa> qué quiere, boludo, elegís... Contra quién quiere tener pelear? Pero vos lo elegiste. Yo dije, que no, yo no Bueno, elegido. Prince of Verga. Eh. Te vas a caer, no. No tenés que ir allá abajo. Sí, sí. sí. Ah. Y qué más? ¿Quién es? ¿Qué ¿vale? oh, oh, okay. La concha de tu madre. En el mismo lugar. Bro? La puta que la parió. ¿Cómo hago para que 57 minutos? Encima te va corriendo el tiempo, joder. Queda una hora. Chicos, vayan acomodándose bien, sí. traigan el café. Sí. Pará, porque. Che, pero es normal que te saque vida cada vez que sí. te caes. Sí. Eso es una rara. mía. es una <risa> mía. <eso>. <risa> <risa> no, disque ejected, ¿qué pasó? El injected. <risa> ¿Te acuerdas del injected del Counter? Que juega ese loco. Era el anti-cheat, boludo, el injected. Claro. Para los bebos que. O sea que hoy, hoy me reía porque había gente que no entendía lo del. Dame, dame... Dame tu panga, Claro, porque es verdad. Hay pies que por ahí eran re chicos. Repito, Eso de Peter, sí. Peter Capuzoto, gente. Yo era muy fan de Peter sí. Yo pero Un día voy a tener para... ¿Sabés por qué era fan de Peter Todo Porque mis viejos... Se... O sea, los amigos de mis viejos se reunían. Y... y nada, se cagaban de risa como si fuese lo más, boludo. Me encantaba, me encantaba. Bueno, no te... yo... yo... creo que tenés que bajar al que está ahí abajo. ¿sabes? Sí, pero... Andá adelante de... y to... y Baja. Ah. Toca abajo. Ah, mirá vos, uh. Hasta yo lo sabía hacer, boludo. O salto para adelante. ¿Saltó? No, no, Pero entra, no tenés una puerta. No, no, no puedo. Hola, Pará, tengo una idea. No, la verdad que no sé qué. <ríe> cómo... ¡La concha de tu madre! <ríe> ¡Forro! <Hello. agen'd�� nói> ¿Qué no entiendo? 57 minutos. 56 minutos quedan. agarro <agen'd> <say to> un ataque de presión, boludo. Si ¿No tenés que ir mirá, para el otro lado? La idea es esto, yo lo que tengo que hacer es tengo que conseguir una espada para... Ah, ¡Ahí está! La... Pero no puedo, me va a matar, boludo. ¿Qué, ¿Qué es? A Este es... Cocu, te mando un saludo muy ¡Ese Arru... es para, Messi! ¡Para, para, para probar algo! ¡Ese es Messi! ¡La concha de la madre! ¡Pelotudo! Es? ¡Saltalo! ¡Y tú! ¿Quién quiere ser millonario y la puta que te parió? Y me dieron ¿Qué? ganas de cagarme, la concha de la lora. No, por favor, Rencho. Pierdo una vez más y esto se pude feo. Así nomás lo digo. Me enojado es muy grueso. ¡Toma la concha de tu madre! Tengo las pelotas al plato. ¡Ay, me da ese pedo, boludo! ¡Para! ¡Uy, color, boludo! pedos, pedo. ¿Qué comiste, boludo? Habichuelas. ¡Arrr! Chicos, soy yo tocaba mondongo te con ramita grama <ríe> Ramita Grama Te mando un saludo de eh, Rama, te mando un saludo muy grande Comité Bajonero Comité Bajonero a todos lados yo lo sigo por Pará pará mirá ahí, mirá, ahí adelante eso ¿Ves eso? Pará. ¿Qué significa? Que lo pises? No Anda la pena, <ríe> <ríe> <ríe> ¡Es un imbécil! ¡Es un inútil! <risa> Última vez que lo hago por... 54 minutos. <risa> La puta que te parió, pelota. ¡Ay, mira qué uh! que soy! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Inserte aquí, flamingo Star. Perfecto, boludo. Listo, ahora me tengo una ref, boludo. Vale, abrí. Ah, pero, pero. ¿Y qué es ese servidor Ah, ya estabas por acá. <risa> ¿Eh? Arre... Pará, pará. ¿Y pero qué significa que toques esas ah! cosas, boludo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! <risa> Dios <risa> Última, última 53 minutos Faltan 53 minutos Pero, plápico. boludo A ver, ¿qué tienes que hacer? No entiendo No quiero buscar una espada Sí, ¿dónde está? Bueno, a eso voy Pero siempre me muero antes <risa> Para uh, Tuki Uy, concha Pues Sasha Me está agarrando calor y eso que hace un refrío Para mí tenés que tocar todas esas tablas, boludo Una sola vez ¡Sí! Ahí, y para acá. Pisala y volvé. Porque pisando. Ahí está, esta... ahí está, mira ahí son no algo, ahí son no algo. Pero es esta puerta la que se abre. Ah. Ah, pensé que era normal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! No, El culo ¿Sí? No. ¿Sí? No, la vez pasada lo, lo veía el chabón y me empezaba a estallar solo. Pará. ¡Vámonos! ¡Sí! Bien, hasta acá veníamos bien. El pasito. En el gordito. ¿Y ahora? Acá agarro. Tómate eso. No. ¡Me equivoqué de tecla! ¡La concha de mi abuela me equivoqué de tecla! <risa> Nacho, este juego 52... <risa> ¿Pero por qué tiene tiempo esta mierda? ¿Me puedes explicar? Tomá, Muy bien Gato <risa> Ya está, ya está, ya está es, Willy, es todo cerebral, es como la selección Es todo psicológico Déjame empezar a la concha mm. es ¡Sí! Como, es complejo un ¿no? era. Es, es muy complicado este juego. Oh, no. Bien, no. <risa> ¡Qué pedazo es de culiado que soy! Me encanta como estoy con el culo roto. ¡Oh! Ay, para, boludo, para porque esto.. esto... Pasa, por favor, por No voy pasalo. a hablar, no voy a hablar. No voy a hablar. Por lo menos pasalo. Eh, Messi. No. Eh, Princess <risa> <risa> eh, Percy <of> <risa> Vamos a hablar. A la Prince Army. A <ríe> la Prince Army. Un saludo, Chapo Martí. ¡Sí! Traeme la copa. Man. Un saludo de pie, tráeme la copa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> ¡Ay, pará! Parezco retardado ya, boludo. ¡Para! No, no dije nada. ¡Sí! <ríe> Ay, ¿Ahí arriba que hay? Bien. Va, pará. pará, pará, No, no voy a hablar, eh. No voy a hablar. Ok. Basta ¿Qué es eso? No entiendo. Eso para mí tiene algo que, algo que ver. No, se la cagué! ¡La cagué! ¡Por favor! ¡Palado! boludo! La concha de tu madre, empecé a correr negro africano. Ya no me importa nada ni lo que digo. Dale, dale, dale, dale. Haced de cuenta que esto es African Freeline. No sé ni qué carajo, ¿Tanto te cuesta? Porque son problemas psicomotores los que tengo, boludo. Si no le envío el estímulo a las neuronas para que hagan sinapsis y me den la orden de che todo, mira, Ahí está. salta. No, primero acá. Ahí está, ahí se abrió algo. Acá, las puertas, cojones, ya te lo he dicho. <risa> se infectaba siempre. no estúpido! Está bien, está bien, seguí, seguí, Para, Pará, pará tenés que, hay uno ahí arriba, mira. Bien, acá no. Acá no qué? Acá no hay que Pero... Y si te caís en el, en el medio, qué hay? Ay, pero tengo miedo a cagarla, boludo. Pará. A... A para... Ahí se abrió! Ahí se abrió! ¡Sí, seguí, seguí, seguí! ¡Uh! Woo! Ahí está la espada! No, no, tenés que ir para el otro lado. ¿Eh? Para el otro lado. Volvé. No, pero puedo bajar. Volvé, vos volvé. Volveré. Ah, ok. Ya te entendí. Ay si, sí, así no te. ¿Y ahora? Agarrala. Ay, ay, ay. A ver. A ver, idiota, te estoy. Ahí está. <risa> Se me ha el juego. Oh, Se la he ¡Ah! ¡Ah! <ríe> No. Oh. Y para el otro lado okay. ¿qué hay. Ay, Nacho, no la caes, Concha por favor. Arriba te dije. No, vale. pero ¿y allá qué hay? A, a, allá a la izquierda. A ver. Ah, es un hundí. A ver, pero... subí. Ahí. Ay tío, dale, dale papi, dale. No, nada. Yeah. A ver, no, nada, ok. ¡No! ¡No! ¡Ah! oh. ¡Ah! Oh. ¡Ah! Ay, para que... Sí, ¡Sí, sí, sí! A ver. Ay, me está dando no miedo. No, vos subí, ah. vos subí nada más. Métete adentro. No, no puedo era ahora como bajo. ¡Dol! me Me metiste adelante, baja. No, no, yo ahí se. Bajo, No. <risa> Siento que el chabón se golpea la cara sí, con la está, pared. <risa> ahí bajas. Y volvés para atrás. boy. <risa> hit boy. ¿Cómo era la letra? Cuando sea boliviano voy a jugar con los dados. Am <risa> Amahit boy. Ahí está. Bien, Oye, otro mono mono, nomás más, es ahí está. Sheet, eh. Listo, ahora tenés que pelear con... Con Coscu. Coscu, no, ¿no? está un saludo muy grande. <risa> de la Messi sí. Y ahora salta. Ay, oh. ay, ay, ay. Me estoy cagando así nomás. Salgo de acá y me voy a comprar salta, unos... salta, salta! ¡Wow! Me voy a comprar unos Pampers, Pero, antes de ir a pelear... ¿Qué? Voy a... No, voy a ir a este lugar que era para completarme la última rayito de vida. Dale, dale, dale. Dale, Nacho, no puedes. Bien. Ah, espera, creo que la cagué. ¿Por qué? ¡Idiota! ¡Sos un idiota! ¡La rica Listo, ya se, ya se, ya se, ya está todo, ya está todo. Listo. Dale, Nacho, ¡ay Dios mío! Lo voy a cagar a tiros este infeliz. Ya está, ya está gente. Vale, spear Rooney, dale, spear dale, dale, rápido, rápido. Spear runi. Spear, <ríe> spear a final de Speed of Persia. Y está. ahí está. ¿Vas? Algo viene acá. Uh, ¿Eh? Si Sí. Eh. <ríe> che, pero no era tan difícil. No, no, yo soy el que tiene el problema boludo Boludo, era re fácil. ¿Y por qué no, no podías antes? ¿Qué pregunta, no? Está todo en la mente, boludo. Ahora vas para abajo. Pegate un salto. Pegate un salto épico. Y... Bueno, y ahora tenés la espada y vas a pelear contra... Me te vamos Pará. Andame, por favor, acero, que me mucha risa. Ahora Goku, ¿cómo Te mando un saludo, a Y... no me importa nada, Franco ¿Te imaginas que lo diga? ¡No! ¿Por qué? ¡Si yo salgo! ¡No puedo creerla! No, déjame, de déjame. De Toma Toma Gente, no me está jugando Rodor ahora en este momento Me voy a tomar la Monster, boludo ¿Cómo es esto? A ver Ok <risa> Uy, eso no Abajo, abajo Okay, bueno. ah. Ok, yo puedo, yo puedo lo voy a rushear, lo voy a rushear Dale, estúpido. <risa> no me digas así, escuchaste. No me, no me sueltes Ahí está. Uy. Dale. Mira, Priso como... of Persia, la concha de tu madre. No, no, uy, no, uy, te... uy, uy, uy, no. uy. Te quería mandar un saludo a Coco y nada. Te quería agradecer. ¡No! ¡Ah! ¡Qué juego de mierda! Te quería agradecer por todo. No puedo, no puedo. Para, lo, lo, lo... ¡Ah! último van a romper la, la lata porque no es! Es difícil moverse, viste que tocas un poquito y ya se va a mierda. Que... estúpido, No <ríe> <ríe> Ese emulador no te lo robo. Gente, es, eso? eso significa apretar todos los botes, guarda, sata <ríe> Cago. Nada, no, nada. No. Oh. La puta madre, boludo. Nivel <risa> 1. <risa> <omit member> Nivel <risa> <risa> 1. Vamos, vamos, chicos, dale. Aguanten, aguanten, eh. Hagan, no se le aguante, porfa. A mí no hijo de una gran puta. Ahí lo agarran, esta gente está jugando una chave Le quiero mandar un saludo a Tanovich. Bien. Al idiota, dale. Al estúpido. Imbécil. Dale, dale, gancho, dale, gancho. Dale. Es una puta espada. Ahí está, barbilla roja. Da, dale, dale, imbécil, dale. Ron Weasley, boludo. El, el chabón de Persia, pero ese es recontra... Igual el que yo jugaba no tenía ni en pedo este outfit, ¿eh? Este outfit, ¿qué techo, boludo? Analizando... <risa> <risa> chao gente. <risa> <risa> <risa> ¡Ay, Ay, la, la puta! ¡Qué juego de mierda, boludo! Ay, flaco, agarrate de mis ¿Qué huevos, fue ese pero. pedo, boludo. No, hoy vengo con un día que. que. Eh, que. El estoma... pero, boludo, fue un pedo terrible, man. Uh, lo que, lo que pasa es que esto es la bomba Hiroshima, Nagasaki y Chernobyl, boludo, todo junto. boludo, sos un hijo de puta. No, gente ahora me estoy tupando la cara. Parece el líder del quebracho, Rodrigo. Estoy con toda la cara tapada. No sé qué me pasa, boludo, pero vos es que no los puedo retener, boludo. Pero boludo, fue un. Lo encima estás con las piernas en B. Fue como una bomba, boludo. Fue como un disparo. Da... La concha papuda de tu vieja. Por favor, Nacho, por favor. Dale, boludo, por favor, que es un viejo. Gente, de... aguántenos, eh, pero. Ay, boludo, no se puede ser tan retrasado en la vida, flaco. Dale, Nacho. Eh. Te a ya, ya, ya, dale, eh. Dale, sí, vamos, a, claro. vamos a hacer todo. Yo no puedo creer que sea la decimocuarta vez que estoy haciendo esta parte, boludo. Dale, lancho, por favor. Hola, Goku. ¡La concha de tu madre! <risa> ¡No puede ser! <risa> <risa> Por favor, prisos pedo, boludo. Dale, pasá esta mierda de nivel, me por favor. que una... juego de mierda! ¡Para está agarrando una mierda! ¡Para ayúdame. juego de mierda! ¡Para un juego ¡Para ¡Para también boludo, yo. lo mejor, está sí, bueno, saludos. ¿Cuándo Roscoe? ¿Qué onda de gamer? ¿Qué onda de gamer? Uh, tenemos un beso a la pancita. ¿Qué onda? 3GP. 3GP <risa> le decía aparte. Uh, oh, de le mando un saludo a Jorit 3P, sería épico boludo. Jury aparte 3P. el chabón es como que lo reama, ¿no? Sí, Jorit 3P lo amo a Messi boludo. Vale. Messi, Goku, Dios, familia, patria, arre. Hola, Goku. Bueno, Basta, por favor, un Basta, pará, pará, pará, pará. Lo, lo, lo logro, eh. ¿Podiste? Sí. ¿Tenés la espada? Sí. Sí, por favor. Reza, eh. Ay, qué miedo que me das, boludo. Es que miedo, no puedo eh. hacerlo de otra manera. ¿Me ha hecho ese tiro en el sillón? Como re indignado estoy. Ya. Estoy re el Diego cuando vino de Cuba, boludo. Y <risa> es la foto de Maradona con la. No. Era acá. Yo no me acuerdo ni dónde era. No sé ni dónde era, pero por favor, cuidado. Uh -huh. Uh -huh. Ay, no. No tenés que subir, o tenés que bajar. No sé. No, no, no bajes, no bajes. Subí. Uh -huh. Subí. ¿Qué haces? ¿Vos viste eso, <risa> ahí está, Ahí está, ahí está. Tenés que pelar, dale por favor, Nacho. Salta, salta. Pero para escuchame, ¿con qué peleas? Saca la, la espada cuando está por llegar. Ah, ok. ¿Dónde es? Espera, que ya me agarró una CB, no me acuerdo ni dónde era, boludo. Es acá, es acá. Eh, ¿Cómo saco la espada? No, pero pará. Nacho, Nacho, ahí está, ¿con qué le pegas? Dale, momento épico. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, hijo de una gran puta! Dale, <ríe> sí, por favor. Ahora, ahora, ¿no? ¿cómo jugarme llamando a <ríe> ¡La concha de tu madre! ¡Bien! <risa> boludo, pero qué te pasó, por qué caminas así? ¿Qué sé yo, tiene paspado los huevos, boludo? ¿Qué, ¿Qué se es ahora? Ah. ah, ah. Ahí está. ¡Sí! No, dale, pelotudo, entra, entra, <risa> cuadriplégico, dale. Ay, Dios mío, dale, entra. Ay, ¿Qué? Dios Nacho, por favor, subí. Quería un saludo a la de mí. No sé cómo se entra. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hijo de puta! No me estoy jodiendo! Paused. ¡Ahí está! ¡Ay, que hijo de puta! ¿Cómo entró, boludo? Bueno, gente, espero que les haya gustado. O sea, ¿estuvimos cuánto tiempo? Veinte minutos clavados. ¡Veintiún minutos! Ay, ¡Por Dios, boludo! ¿Sabes eh, cómo anda Rayo Vir. Ah, no, ¿Y, ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y oh, ahora? Uh no. 37 minutos falta. ¿Por qué tiene tiempo este juego? No sé, boludo. Ya me agarro una se ve con. Ah. Uh. ¿Quién se hace? La ¿Quién concha? concha. Hijo de puta. Uh, uh, uh, no. Concha. Sí. Decime que arranco desde acá porque rompo la play, boludo. Sí. Ah. No, ya estaba boludo ¿no? Mirá, mirá cómo lo hago cagar este hijo de puta, eh. <ríe> Sí, Nacho, vos puedes. Sí. ¡Pucha papu de tu vieja, Forro. Nigeriano. Bueno, La mentira todo bien con Nigeria. Espero que les haya gustado. No, que gustado, ahora me va. No. <risa> no, Nacho, no, ¿Quién no, no. es el hijo de puta <risa> que le dicen que este juego? <risa> no puede ser. Es caminar y unos pinchos, boludo. <risa> Ah, ya fue. gente si el video llega los... ya, eh. si el video llega a las 30.000 visitas y a, los, y a los 500 likes hago una parte 2 pues, tomando laxante chao vieja nos vemos la concha bueno. de la concha de la boludo, por dios. de yo no por puedo... <tose> me voy yo vomitar, me entre los pedos y los dedos, me voy a descomponer.